Muy buenos días, amigos de Super Supervideos. Bienvenidos a un nuevo video. Eh, como siempre, los invito a suscribirse al canal y darle dedito arriba al video y a la campanita para que les avise cuando hayan nuevos vídeos. Y bueno, el siguiente video lo hacemos eh, a petición de uno de nuestros suscriptores. De paso, saludo para él, para Daniel Raycosa. como estás, Daniel? Eh, él nos decía que tiene un modo en claro, el coaching y que sea pues activar eh, las otras redes que hay varios citados y la 2.4 y la, la 5.g eh, pues Daniel es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es eh, entrar al modem Coshi bueno, eh, la contraseña y la IP la van a encontrar en el video anterior que también les dejo acá eh, en este caso la IP del modem está por acá la contraseña ya la tengo guardada y nos vamos a wireless basic setup vamos a, a demostrar, vamos a ver que por acá tengo mis dos redes eh, una que es la del modem Coach y la otra que es la de un modem Mitrastar que tengo como repetidor también tengo eso en otro video que les dejo acá arriba eh, con todo explicado y bueno, vamos al grano vemos que no tenemos ninguna otra red y eh, lo único que tenemos que hacer es aquí sale Master SSID que es la predeterminada para eh, para el Master como lo dice, para, es la red es la predeterminada de 5G estos modeles trabajan en 5G y en donde dice múltiple ssid yo le había puesto esto pero me puse a investigar y realmente esta red se debe llamar invitados ¿vale? y lo único que tenemos que hacer es ponerla activarla le ponemos en Able y acá lo mismo en tic ades le damos inspeccionar como lo hicimos en el video pasado para que nos muestre la contraseña, acá le damos donde está None, le ponemos en Hablet, aquí si sí es terminado en D, eh, pero es en minúsculas, perdón. En Hablet y nos muestra la contraseña. La podemos cambiar, le podemos poner que no vaya a ser la misma contraseña que que que la otra red, que la más, que la de arriba, ¿vale? porque nos puede generar un conflicto de IP. listo, acá cambiamos nuestra contraseña y le damos aplicar ya aquí ya lo podemos cerrar eso o no, simplemente lo podemos cerrar con F12 también Esperamos un ratico que cargue y le damos guardar. Y si nos damos cuenta, aquí ya tenemos, nos apareció nuestra red de invitados eh, a la cual también podemos acceder. ¿sí? Aquí está, nos conectamos a... y listo tenemos nuestra segunda red para nuestros invitados que va a funcionar en 2.4 GHz, vale bueno eh, como siempre amigos los invito los invito a suscribirse al canal muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo y que tengan muy buena tarde vale y denle dedito arriba gracias